Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Saludos, sean bienvenidos todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con la fortaleza diaria y el compromiso para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán... Las siguientes, vamos inmediatamente al ámbito internacional y es que para hoy declaran alarma en Venezuela tras apagón que perdura señores ampliaremos a continuación proponen la donación obligatoria de órganos de los criminales abatidos en Brasil esto ha creado revuelta el senador de Asua pide la reelección del presidente Danilo Medina Ahí está el apto, no se lo pierda. Legisladores reaccionan ante la posición reeleccionista del senador de Asua. A continuación, Margarita Cedeño dice, ha llegado el momento para una mujer y un liderazgo en nuestro país. ¿Cómo? En el ámbito local-regional para hoy, las noticias también. Grupo Estudiantil en la UAS, en Plaza ...a las autoridades para que desmonten la malla... ...frente a esa alta casa de estudio... ...comerciantes en las inmediaciones de la UAS... ...claman más patrullaje policial... ...tras los constantes atracos... ...en esa zona... ...no se lo pierda también... ...el general... ...del comando regional noreste de la policía... ...reacciona... ...ante la denuncia de constantes atracos... ...en la zona universitaria... ...no se lo pierda... Miren, señores, vendedores de plátanos en el mercado municipal dicen la sequía afecta la producción. Estudiantes del Liceo Manuel María Castillo vuelven a protestar la mañana de hoy por demandas incumplidas. Denuncian calle Valdía en mal estado intransitable. Entre el sector 27 de febrero y Villa Olímpica, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo. Miren, declaran alarma en Venezuela tras apagón. La Asamblea Nacional Venezolana...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 Bueno, ahí están las declaraciones del líder opositor en Venezuela, Juan Guaidó, al momento de dar a conocer, ¿verdad?, eh, esa información, eh, la situación, lo que está imperando por allá en Venezuela, señores. Increíble lo alarmante lo que sigue sucediendo en ese país. Miren,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 Por otra parte, la iniciativa fue tachada por sus opositores de Inhumana, ya que podrían provocar que la gente contrate a la policía para matar a delincuentes intencionalmente. Veamos.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 que en realidad nosotros le podemos decir que secundamos la parte ya de quienes contradicen a ese legislador, eh, pues en realidad puede ocurrir eso, pueden contratar entonces esos policías. Entonces imagínense ustedes, en el ámbito nacional, gracias al Comellaves, que es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Recuerde que Eli es el experto en la colocación del GPS, en sacar las llaves si se quedan dentro de su vehículo. El experto en la elaboración de sus llaves inteligentes, BMW, Mercedes-Benz y otras. El come llaves, solo hay uno en San Francisco de Macorís. Eli llaves, anote esos teléfonos. O si no, visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. El experto en llaves es Eli Llaves. Él come llaves. Óptica máxima visión. La óptica número uno. La de los mejores precios, mejores monturas en este mes de marzo. Miren, le decimos que todos tienen que visitar a Óptica Máxima Visión pues tenemos grandes ofertas en monturas, en esos lentes que usted necesita. Este mes de marzo lo hemos declarado como mes de atención a la vista. Con sus ojos no invente. Calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Aquí en San Francisco de Macorís y en toda la región, la óptica número uno es la óptica máxima visión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 Manifestó públicamente estar de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina Ahí está, se hizo acompañar de la cúpula mayor de ese partido en Asua Por allí estuvo el alcalde, eh, entre otros dirigentes de ese partido, del PLD Esto ha sido criticado justamente por muchas personas, por muchos legisladores Principalmente los leonelistas y ahí está el acto llevado a cabo en Asua. Y a propósito de eso, de las críticas que ha recibido este acto, hay que decir que legisladores, justamente, legisladores reaccionan ante la posición reeleccionista del senador de Asua. Así que vamos a ver en esta ocasión, entonces, la opinión de esos legisladores, la reacción ante la posición reeleccionista del senador de Asua. Así que, ahí están las imágenes de lo que fue el acto, y eh, inmediatamente ha encontrado esto, como les decía, la, eh, legisladores, legisladores, legisladores reaccionan, en eh, la número cuatro, ante la posición reeleccionista del senador por Asua. Así que, escuchemos entonces,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 Ahí están las opiniones de esos legisladores. Escuchábamos unos de ellos que decía que no se dejen llevar de esas voces lesionistas y principalmente de Rafael Calderón. Ahí está. Recuerden ustedes que este hombre que es el senador por, por ASUA viene del PRD. Eh, mediante un acuerdo, ¿verdad? Eh, se fue al Partido de la Liberación Dominicana. Se le dio la posición entonces para optar como senador y finalmente lo logró y ya ustedes ven. Cuatro más, dice Rafael Calderón, para Danilo Medina. Miren a nombre del consorcio de Banca Chago, que es el consorcio número uno, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé, porque pagamos al instante aquí en San Francisco de Macorís. El consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago, con nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco, número nueve del sector Hermanas Mirabal. El consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago. Margarita Cedeño dice, ha llegado el momento para una mujer en un nuevo liderazgo. Bueno, al ser cuestionada en la ciudad de Nueva York,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 A mí me gusta servir, a mí me gusta servir y donde quiera que yo pueda defender los intereses nacionales, donde yo pueda defender los intereses eh, de los menos favorecidos, eh, igualar las condiciones de vida de la gente, mejorar su calidad de vida, eh, donde yo pueda trabajar en favor del otro, pues siempre estaré disponible. Llegó el momento Gracias. para que una mujer sea presidente de la república. De la república y de cualquier país. Este es el momento de las mujeres. Y la última, ya siendo su gentileza. Lo Gracias. La, la, la última, señor presidente. <ríe> Y si los candidatos en la convención son el presidente Medina y el expresidente Fernández, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ahí siempre, ¿qué van a hacer ellos? Yo creo que ellos eh, deben de buscar un consenso. Eh, y el mejor consenso es aquel que garantice que pueda seguir el buen gobierno que han realizado ambos eh, y el buen gobierno también que ha llevado a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. está doña Margarita, muy complaciente con la prensa internacional, eh, un gran manejo de Margarita Cedeño con la prensa internacional, que bueno, ahí está, al momento de responderle a ese periodista de Telemundo, ojalá y que de esa misma forma lo haga con la prensa nacional y sobre todo cuando venga aquí a San Francisco de Macorís, que reiteradas ocasiones hemos intentado conversar con Margarita Cedeño y... Bueno, caramba, ahí está, muy complaciente con la prensa internacional al momento de responder esas interrogantes, sobre todo esa parte cuando él le decía que, qué sucedería, ¿verdad? Esa parte entre Danilo y Leonel, la disputa que, que existe ahora en los actuales momentos eh, por una posible reelección, por Leonel ser el candidato. Ya ustedes ven cómo se manejó en ese sentido. Al WhatsApp, inmediatamente, y vamos a ver por aquí, quienes están en sintonía con nosotros, dice por aquí, Claris Legni Almonte, del sector 27 de febrero, nos envía esta fotografía. Eh, nos dice por aquí, bueno, y la son dos. La primera dice por aquí, hola, Vladi, quiero felicitar al príncipe de la casa Andy Luis Paulino en sus cinco meses de nacido, de parte de su madre, Charilegni, y su padre, Luis Manuel. Ellos también nos envían la foto de esta nena, y a la princesa de la casa, Charmely Esperanza Paulino. ¡Qué lindo! Dios lo bendiga a los dos. Aguilda, desde Honduras, nos dice, por aquí nos envía esta foto. Saludos para José Miguel, de parte de su tía, en New York, Manhattan. Muy bien, saludos para él. De Aguilda, pasamos al 1180. Dice, por aquí, hola, Vladis, soy el Boris, para hacerle un llamado al síndico, que si hay que quemar goma otra vez para que den el aporte a los grupos de carnaval. ¿Cómo? Se repite la historia de nuevo, año tras año. Pero tengo entendido que este año se le aumentó a los muchachos, el monto o la cuota que le daban. Vamos a esperar un poquito, Bori, ¿verdad? Creo que no, no han transcurrido todavía ni 15 días que pasó el carnaval y vamos a esperar que el cabildo entonces, en lo adelante, eh, pueda pagarle a ustedes. 38.62. Os envía la foto de este hermoso nene. Hola, Vladi, quiero que me felicita a mi hijo Jorge Daniel, que cumplió sus cinco meses de parte de sus padres. Muy bien. Eh, continuamos por aquí. Desde el sector Grullón en Sintonía, el 52-98. También esta hermosa criatura, esta nena, Vladi, esa bella niña en sus cuatro meses de parte de Teresa en Yabacoa. Qué bien. Dios le bendiga. Al corte, al regreso, más, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo El grupo estudiantil FJD en la UAS recinto de San Francisco en el día de hoy convoca a la prensa para dar para decir que emplazan a las autoridades competentes para que dentro del plazo que ellos establecen y que escucharemos a continuación, desmonten la malla frente a la UAS. O de lo contrario, ellos procederán. ¿Cómo? Así lo dio a conocer en el día de hoy el vocero de este grupo estudiantil, Chenkowski Acosta. Escuchemos. Sí, las Fuerza Juvenil Dominicana en rueda de prensa, en plaza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 en la avenida de Libertad, donde la sociedad demostró que fue una medida errónea y se reparó ese daño. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del de vocero de ese grupo estudiantil. Vamos a ver, señores, eso es un bien de la sociedad, algo que la alcaldía ha instalado, algo que ha sido rechazado por los estudiantes en su mayoría y en... Y los comerciantes específicamente Después ya ustedes ven Le seguiremos dando continuidad a esto Y buscaremos lo adelante entonces las declaraciones La reacción y la advertencia por parte de las autoridades competentes En este caso de la alcaldía que fueron ellos quienes montaron Instalaron esa verga o esa malla frente a la UAS Miren, continuando con las noticias entonces señores a propósito de esa zona universitaria y de esa verja, de esa malla, vamos a ver, pues en el día de hoy los comerciantes de la zona universitaria, cuando hablamos de zona universitaria, es frente a la UAS, ahí mismo, ellos están clamando, están pidiéndole a la policía, al general, más patrullaje en esa, sola, en esa zona, porque están denunciando olas de atracos. Así que vamos a ver qué nos dicen los comerciantes en esa zona universitaria. Adelante. Ciertamente, esta es una zona muy vulnerable para los atracadores y le pedimos a la policía que la vigilancia en, estas, en esta área sea más continua, más fija, porque eh, los estudiantes viven llenos de temor, especialmente las mujeres, y ahora con la colocación esta de la verja, que ha colocado el, el, el alcalde, la situación se complica un poquito más porque ya no hay defensa para traspasar de aquel lado para auxiliar a las personas que, que son atracadas. Por aquí se necesita una presencia policial permanente. No solo que crucen por ahí, que dentro de dos horas o tres vuelvan. Aquí se necesita la presencia policial permanentemente, porque Sabemos que estamos viviendo ya en una época donde hay muchos atracos, muchos delincuentes, ¿verdad? Después de, de dicho, ver. dicho asunto ahí de la verja, se ha incrementado lo que es la delincuencia y ya incluso se ha puesto un poquito difícil, una cuanta, unos compañeros míos de clases que tienen problemas físicos, o sea, ni y eso, para accesar la universidad, porque no tiene una, una gente con muleta.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 Lo que hagan los delincuentes con ellos. Bueno, ahí están las declaraciones de algunos de los comerciantes en esa zona universitaria. Ya ustedes escuchan sus declaraciones, ellos pidiendo, pidiendo incremento de la policía, patrullaje en esa zona universitaria. A nombre de Juicy Home Decor, que es. Todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar. Y recuerde que en Juicy Home Decor tenemos las tazas para compartir un té, un café u otras bebidas. Ropa y accesorios de marcas originales para damas. Tenemos artículos importados y exclusivos. Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza. Aquí en San Francisco de Macorís. En horario de lunes a viernes de 7 de la mañana o de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos. Tenemos esas tazas para usted compartir el café, el té, el chocolate, lo que usted quiera. Mire, mire qué tazas. Y tenemos nueva mercancía. Ya nos llegó la nueva mercancía en Home course la tienda más exclusiva. De San Francisco de Macorís. Visite usted, dama distinguida, a Juicy Home Decors. ¡Qué bueno! Miren, ¿qué nos dice el general de la plaza? ¿Cómo reacciona el general ante la petición de más policía de patrullaje en esa zona universitaria y de esos atracos? Escuchemos a Horizon Olivense Minaya. Adelante.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 La unidad será 7 y un relámpago está en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando dentro de la universidad, eso tienen que resolverlo Depende ellos internamente Y no pueden coger con que eso es ola de atraco dentro de la universidad, porque nosotros no tenemos ninguna inercia dentro de la universidad. Y a ellos no les gusta que nosotros penetremos. Están así... Están así, que penetró una unidad y ellos llaman vinieron aquí regados. No, que eso nosotros no necesitamos policía dentro de la universidad. ¿Tú me entiendes? O sea, no quieran coger lo que está pasando dentro de la universidad con decir que es con problemas de la policía y de negligencia de, y de mi iglesia, la policía. La policía está haciendo su trabajo. Dígale a los comerciantes que se chequen allá dentro de la universidad, a ver qué está pasando. Porque la policía está haciendo su trabajo. Aquí hay que dejar el relajo de coger la policía. La policía como, como para todo... Eh, para tú hacer todo lo que tú quieras con la policía. No, no, no, aquí tenemos que respetarlo. Yo tengo una sola denuncia de un, de un atracción y se resolvió inmediatamente. Bueno, ahí está el general de la plaza, dice que por parte de la policía el patrullaje se mantiene, él dice que mantiene dos unidades permanentes monitoreando el área y que la universidad debe de ponerse de acuerdo entonces ya con su seguridad interna. Y que si necesitan de la policía, ellos pueden servirle. Ahí está la reacción por parte del general. Al WhatsApp, señor director, inmediatamente conectamos una vez más con nuestra gente. Wilton Gómez nos dice, hola, Vladi, quiero que me felicite a mi suegra que está de fiesta de cumpleaños. Ahí está, ¿eh? La suegra de Wilton, el medio en Madeja. Bendiciones para ella, que cumpla muchos más. Isaías. Nos dice, buenos días, hermano, y muchas bendiciones. Favor de felicitar a la princesa de la casa, Ismarlin Ramos. Atentamente, Isaía. Dios bendiga a tu niña, hermano. Roseli, desde La Joya nos envía la foto de este nene hermoso. Hola, y felicítame a mi sobrino, José Arturo, que hoy cumple su primer año. Ahí está, señor director, después de Isaía. Roseli, por favor, muy bien, Dios bendiga a ese niño. Qué bien, que Dios derrame mucha salud sobre él. 41.20 nos dice, por aquí extenso es esto, ¿eh? ¿eh? Dice, hola, Vladi. A mi opinión, con relación a la malla que pusieron en las autoridades, eso está muy bien, ya que es más seguro para los estudiantes y para el tránsito vehicular, ya que se formaban tapones en el cruce. De esos estudiantes, volándose por encima de, la, de las plantas allí sembradas. Me refiero a la malla frente a la universidad. Atentamente, Miguelina. Ahí está la posición de Miguelina. Rosa, desde el sector... San Vicente, nos envía la foto de este joven y nos dice, buenas tardes Vlad y felicitar, eh, tarde Vlad y quiero que me hagas el favor de felicitarme a mi hijo Jerison Durán quien está de fiesta de cumpleaños de sus padres Rosa y Helpi al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo Bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre, so, sobre todo. ¡Qué bueno! Miren, señores, continuando entonces con las noticias, vamos a ver porque en el ámbito local-regional continuamos. En el día de hoy estuvimos conversando con vendedores de plátanos en el mercado municipal. A raíz de la gran sequía, aquí no se siente tanto, señores. Pero quienes sí están sintiendo esto son los productores en la línea noroeste de nuestro país. En gran parte también de la zona, pero no tanto aquí en San Francisco. Los productores de plátanos dicen que la sequía la sequía, está afectando la producción de plátano. Está afectando, que usted no lo crea, ¿eh? Y esto se va a ver muy más, va a endurecer, se va a incrementar mucho más la sequía y los problemas que está causando. Vamos a ver entonces qué nos dicen los vendedores de plátanos en el mercado municipal. Adelante. ¿Por qué? No hay dinero entonces. No hay dinero entonces. está aumentando la, el, el plátano también. Más los bidetes. ¿Y por qué? Ay, la seca, no hay agua. Porque nosotros sin agua no vamos a Entonces, esto reduce la producción. Ay, sí. Y se doblan todos los platos, ¿no? ¿Y ustedes entonces se ven la necesidad de aumentarlo o de bajarlo de precio? Aumentarlo. Aumentarlo. Porque es eh, que si hay abundancia, también si hay abundancia por ahí. Se compra más, más... más... más... más... más... más económico. Pero si no hay, hay que comprarlo, pues lo creo que lo diga. Bueno, está afectando. mire eso son los... Eso los que lo, lo aquí y nosotros el... distribuimos ¿Y aquí. ¿Y ustedes se ven la necesidad entonces? ¿Lo está comprando más caro o más barato? No, eso está igual siempre el plato. ¿no? ¿Pero está afectando? Ah, está, está estable ahí. Claro que sí, nos está afectando demasiado, demasiado. Usted había ahora que ir para allá, cual, porque la van a está cayendo la harina ya. Pero está afectando duro, duro, duro, está afectando. ¿Qué claro. puede arreglar? es un milagro solamente. Un milagro de Dios, Dios mío, va a arreglar ya comenzó son las harinas ya. Si no llueve, no, si llueve somos de vida. Pues sigue esta calor y así nos llevó aquí nos trajo. Entonces esto reduce la, la venta también. No, es que se caen los platanitos, que se cantó. todos. Se están cayendo. Hay suelo, la seca. Pero si le llueve hay vida. Entonces, ¿ustedes se ven la necesidad de aumentarlo ponerlo más barato? Ojalá claro. oh, que te barato y que haya, que la gente coma. Ah, porque no hay producción. Donde no hay producción no hay nada. No, sí. No, sí. Hay... ¿Se caen la mata? Se la calor está atacando demasiado. Sí, sí. sí. sí. y el plátano no se ve, no hay cuenta. ¿Y ustedes? de vendedores de plátanos en el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís ya ustedes ven la sequía está afectando la producción de plátanos adquiera el hogar el apartamento que siempre ha soñado en residencial SG2 apartamentos con terminación de primera sala, comedor, cocina tres habitaciones la principal con welkin closet dos baños y medio área de lavado es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico. Residencial SG2. Entrada a la urbanización Caperuza 2. Frente a la última estación de combustible en la salida a Santo Domingo. Comuníquese con nosotros ahora mismo con el ingeniero Rodolfo Sánchez. A los teléfonos 829-639-7626 y 809-481-5797. Adquiera el... Apartamento que siempre lo ha soñado con las mejores facilidades de pago. También aceptamos ese vehículo como inicial que usted quiera traspasarnos. Residencial SG2 para vivir tranquilo y como usted siempre lo ha soñado. El mejor asadero de toda la zona es Mamalupe Asadero. Somos especialistas en carne. Por eso usted no tiene que ir a otro lugar. Todo el mundo está visitando a Mamalupe porque es rico comer en Mamalupe. Mamalupe, qué rico sabor. Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, para comer carne, carne buena y con buen sabor. Solo Mamalupe, aquí en San Francisco de Macorís. Mamalupe Asadero. Qué bien. Miren, señores, y recordarles que lo que está buscando para su hogar, lo que necesita solo lo tenemos en L&R Comercial. Tienes todo lo que usted necesita solo con 24 meses para pagar y hasta sin inicial, todo lo que tú quieras, como esta estufa, te lo lleva en L&R Comercial, donde todos, absolutamente todos califican. Y recordarles que el 30 de este mes es la gran fiesta. Don Andrés Bar, 30 de marzo, primer aniversario con Banda Real. Carretera San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís Nagua en el kilómetro 7 y medio en Llaves. Ahí estará este sábado 30. Banda Real. No te lo pierdas. ¡Qué bueno! Estudiantes del Liceo Manuel María Castillo vuelven a protestar en la mañana de hoy por demandas incumplidas. Así que los estudiantes salieron a las calles. Ahí está, increíble, señores. Vamos a ver qué nos dice una residente en esa zona. Adelante. Usted decide todo, pero el abuso, encima de mí, me tiraron una bomba y una niña se me cayó en los pies y se me puso mala. Eh, está bien que, que estos muchachos están, yo no sé qué es lo que les pasa, pero así no, para que ustedes no. vean. Ver, grave, ver, grave, que ustedes vean cómo está esto, esto así. así no, así no. ¿Y por qué protesta? Tiene que entrevistar a uno de los coordinadores de, la, de, de, de, de los grupos estudiantiles. Pero esta situación, ¿qué, qué, qué usted piensa? No, yo no tengo que ¿Sí? decir eso. Los grupos estudiantiles son los, que, son los que tienen que entrevistar. Lo que conocemos de esto es que por demandas incumplidas le han prometido algunas cosas y no le ha llegado a ese liceo aquí en San Francisco de Macorís. Hoy se irrumpe una vez más. La educación en ese centro Manuel María Castillo Miren esto señores que veremos a continuación Si se le puede llamar calle A este callejón baldío Lleno de hierbas, de escombros De basura De otros desechos, ay mi madre Eso es una calle Eso está ubicado detrás de la escuela Salvador Ten y Ten En el sector 27 de febrero Y colinda con la Villa Olímpica Ay mi madre, miren esta calle Alcaldía de por Dios Ahí está, intransitable, detrás de la Salvador Ten. Y Ten. Vamos a escuchar qué nos dicen. Adelante. ¿Verdad? Aquí, esto es un desastre. ¿Verdad? Aquí, estos vienen, tiran perros muertos. Al lado ahí. Sí, sí, el otro día hallamos un caballo. Ahí viva. Tuvimos que quemarlo ahí. El olor, oye, la escuela a veces tiene que retirar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 Entonces me dice también que ahí atracan y todo. Aquí sí, aquí atracan, ahí tiran basura. Es un pleito constante con, con la gente que viene de otro barrio a tirar basura para acá. En, en Guagua vienen a vaciar basura. basura. Sí, oye, cansado que no tienen ¿Qué ya ¿Qué le con pide él? usted a las autoridades entonces? Yo le usted reside al lado aquí. Sí, yo vivo aquí al lado. Yo le estoy pidiendo a la alcaldía, a, a, la alcaldía, a Alex Díaz, por favor, Alex. Oye, nosotros necesitamos de tu ayuda, nosotros necesitamos que tú vengas aquí en auxilio de nosotros, porque esto aquí ya no lo aguantamos más. Desde hace un buen tiempo, eh, la carretera de, que está al lado de aquí de, de la escuela, eh, está de manera intransitable, los muchachos no pueden pasar por ahí, y le estamos solicitando a las autoridades... Eh, ...competentes que vengan por aquí... ...para que eh, nos limpien esa calle... ...que los muchachos puedan cruzar... ...y los maestros también... ...se sienten atemorizados ustedes, ¿verdad? Eh, bueno, ahí, ahí está... Bueno, ahí está, señores... ...alcaldía de San Francisco de Macorís... ...o autoridades competentes... ...detrás de la Salvador Ten... ...esa calle, si, si le podemos llamar así... ...está intransitable... ...hay que limpiarla... ...gracias a ustedes... ...por habernos permitido llegar hasta sus hogares... Con la fuerza del Todopoderoso. Mañana regresa a partir de las 12 por este Canal 8. La fuerza informativa sobre todo.